Que por favor, se compadecieron de mí, me dieron para mi cocina y mi baño, que tengo que estar fregando, aplastar. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! Ey. ¡Oye! ¿Quién fue que le dejó esa piedra? ¡Diablo! ¿No lo tuvieras de matar? ¡Ay, mi gente ¡Vocame un sindiago! un chindiago! ¡Vocame un sindiago! un sindiago, por favor! un sindiago. ¡Échale agua! Échale. Ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow!